estés aquí sigues estando en la memoria de los que te vieron en quienes yo me sé en quienes pido entrada por tus ojos para poder llegar a tu presencia aunque no estés aquí sigues estando repartiendo tu cuerpo entre otros cuerpos en los que reconozco, en este, tu mirada En este otro, tu voz En aquel, tu contorno Sigues estando aquí, casi completo Que para mí tú lo eras todo Todo parte de ti El aire, el suelo, los pájaros, las flores Como si el mundo fuera un traje tuyo Y ahora solo me falta parte de este vestido, pues sigue siendo tú el total paisaje que contemplo con aire, suelo, pájaros y flores, sin carne humana. Esa parte de ti, que ahora está ausente. ausente de Manuel Altolaguirre.